Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, Centro Agropecuario La Granja, Espinal, Tolima, Colombia. El tecnólogo de mecanización agrícola hace parte de las ramas de estudio de la ingeniería agrícola. Esta tiene como objetivo diseñar, seleccionar, estudiar y recomendar máquinas y equipos de uso agroindustrial con el fin de acelerar la productividad y eficiencia de las actividades del sector rural. El Centro Agropecuario La Granja, además de ofrecer servicio de internado totalmente gratuito, brinda subsidios del 60% en alimentación y transporte, ida y regreso sin costo adicional. Nuestros tecnólogos realizan el diseño de máquinas y sus partes realizando los cálculos y seleccionando maquinaria y herramientas tales como ejes, rodamientos, cadenas, correas, engranajes, elementos transmisores de potencia y demás partes mecánicas, acordes a las necesidades del sector. En el Centro Agropecuario La Granja se establecen parámetros de uso racional y eficiente de la energía humana, animal, mecánica y eléctrica, disponible para llevar a cabo las labores agrícolas. En la granja se establecen las fuentes de energía a tener en cuenta en el momento en que el tecnólogo agrícola diseñe o seleccione cualquier artefacto. Se estudian los criterios de diseño y selección de tractores y equipos agrícolas para diversos casos y condiciones tanto ambientales como topográficas. Nuestros tecnólogos determinan las fallas y posibles deficiencias que pueden presentar los equipos utilizados así como la administración y legislación de equipos, máquinas y herramientas agrícolas, teniendo en cuenta los estatutos legales de los organismos gubernamentales del país. Nuestros tecnólogos aplican la electrónica y los conceptos de diferentes ramas en procura de avances tecnológicos y eficientes en el campo instalaciones eléctricas, reguladores de presión, humedad y temperatura para invernaderos y construcciones rurales, generación de energías alternativas, etc. Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, Centro Agropecuario La Granja, Espinal Tolima Colombia, tu mejor opción. ¡Suscríbete